Bueno, ya vimos cómo realizar gráficos con datos con la herramienta de Google Spreadsheet. Las hojas de cálculo de Google de una manera sencilla que nos permite obtener el código para insertar esos gráficos en nuestras notas. Bueno, ahora vamos a ir avanzando en complejidad, pero también en, en herramientas que nos van a permitir mejorar los gráficos, hacerlos más atractivos, que sean más interactivos, más interesantes. Y una de esas herramientas es Infogram. Infogram, ahí dice, crea interesantes infografías e informes en minutos. Y una de las particularidades que tiene es que se integra, se conecta automáticamente con nuestras hojas de cálculo de Google. Por lo tanto, vamos no solamente copiar y pegar datos, sino también importarlos directamente desde Google. Drive, desde las hojas de cálculo de Google Bueno El ejercicio de hoy Y lo que ustedes van a tener que hacer Durante el periodo entre clases Tiene que ver con En este caso con Infogram Graficar, visualizar Las 10 cosas Más grandes, más altas Más millonarias, más lindas Lo que fuera del mundo Los 10 más del mundo Ustedes van a elegir dentro de eh, unas opciones que les dejo en el aula virtual ¿qué ranking de top 10 van a visualizar? Bueno, yo voy a trabajar con las 10 montañas más altas del mundo y como yo no las sé de memoria lo que voy a hacer es buscarla en Google lo mismo que van a hacer ustedes y vamos a buscarla bien, acá me las da pero yo confío en Wikipedia. Ven acá, anexo, montañas más altas de la tierra, Wikipedia. Y acá la tengo. Pero no me interesa el texto abajo. Yo sé que hay una tablita. Que lo que voy a hacer es copiar. Todo esto, me deja copiar. Ahí está. Copiar hasta el 10. Ahí está, hasta el 10. Y lo voy a pegar en mi hoja de cálculo de Google, en que va a tomar este formato. Pero... Lo que voy a hacer es eliminar todas las columnas que no me interesan. A mí las únicas que me interesan son el nombre del monte y la eh, altura en metros de ese, de ese monte. También me podría importar a qué cordillera pertenece o en qué país está y demás o el año de primera ascensión, pero yo voy a trabajar solamente para este gráfico, para este ejercicio, con el nombre de la montaña que las va a ordenar. En eh, altura y los metros de altura de mayor a menor para visualizar las 10 montañas más altas del mundo. Bueno, yo esto lo voy a pegar, ya dije en un hoja de cálculo de Google, voy a editar para que solamente me quede la columna de nombre y de altura. Y como vieron los programas de cocina, yo ya tengo armada esa tablita y eh, vamos a vamos hacer ya. Vamos hacer esa hoja de cálculo. Ustedes van a tener que armarla y tomar sus minutos. Pero yo ya tengo acá esta columna C, la puedo eliminar. Y tengo, no eliminé la columna C. Quería eliminarla, pero no me salió. Ahí está. Bueno, a ver, tengo montaña y la altura en metros de mayor a menor. Entonces yo ya tengo mi, mi base de datos, una, una ínfima base de datos, pero nos va a servir para ver cómo graficar con Infogram. Entonces vamos a ir a Infogram. Yo voy a copiar esto así. Ya lo tengo listo para usar. Y vamos a ir a Infogram. Infogram.com Lo que tienen que hacer es crearse una cuenta acá en Get. Start no lo puso en castellano, pero lo pueden poner en castellano. Ojo que las traducciones no son de lo mejor. Voy a, ir a login yo porque ya tengo cuenta. Ustedes tienen que ir acá al botón rojo para crearse una cuenta. Voy a entrar con mi cuenta de Google. Y bueno. Una vez que carga, ven, hay un montón de gráficos que yo tengo de, de, de trabajos y, y clases de cuatrimestres anteriores. Pero, eh, esto no me interesa, lo vamos a cerrar. Bueno, distintas pruebas y ejercicios. Bueno, pero ustedes seguramente no van a tener nada acá. Y acá está una muestra pequeña de las muchas cosas que se pueden hacer. Pueden recorrerla para familiarizarse con la herramienta. Pero yo les muestro el camino directo a lo que queremos hacer. Es crear una nueva infografía, que es lo que vamos a hacer. Clicamos ahí y ven, tiene ejemplos, infografías complejas que son más que nada como pósters A nosotros nos interesa hacer un gráfico para nuestra nota. Por lo tanto, vamos a crear esta plantilla en blanco. Le ponemos un título las 10 montañas más altas del mundo y lo dejamos en público en la web porque para privado hay que pagar a ver si carga. Bien, tengan en cuenta que ustedes por cuenta de infogram de manera gratuita pueden crear hasta 10 gráficos. Yo puedo crear infinitos gráficos, no porque pague, sino porque soy uno de los primeros usuarios de Infogram y por este hecho me regalaron la posibilidad de, de, de, de generar todos los gráficos yo quiera, aunque no tengo las funciones premium, solamente no tengo la restricción de cantidad de gráficos, un, un regalito que me hicieron, pero eh, para el resto solamente tienen que eh, pueden crear hasta 10 gráficos y después crear otra cuenta con otro email y, y seguir creando gráficos. No hay problema que no me escuche infogram Bien, acá tenemos en blanco nuestro eh, panel de trabajo donde vamos a crear el gráfico. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es insertar el gráfico. Entonces, acá, ven, agregar gráfico. Y vamos a elegir el tipo de gráfico. En principio vamos a empezar por uno muy básico, teniendo en cuenta cuál es. El tipo de datos con el que estamos trabajando, ¿ves? Pero tienen una variedad interesante, mucho mayor a la que tienen las hojas de cálculo de Google. Tienen muchos. Ustedes pueden mirar toda la variedad de gráficos disponibles. No todos van a servir para el CAD, para todos los tipos de datos. Pero vamos a hacer uno de montañas, así que uno de columnas. Entonces insertamos. Bueno, ahí inserté. Y cuando uno inserta un gráfico ya viene con datos precargados. ¿Ven? Que dice Romance, Comics, Mystery, History, Travel. No tiene nada que ver con lo que queremos hacer. Pero ya viene precargado con datos para que uno vea cómo trabajar con sus propios datos. ¿Cómo cambiamos la data y adaptamos este gráfico a lo que queremos? Doble clic. Y ven, se despliega la base de datos. Yo ya tenía copiado y pegado lo que de mi tablita de montañas más altas del mundo y lo pego. Entonces, ¿ven? Ahí tengo montaña, altura y del, del 1 al 10, ¿no? Todas. Entonces ahora voy, cliqueo acá para que se vaya ese, ese panel. Y ya tengo todos. Everest, K2 y todos. So, tienen todas alturas muy parecidas, arriba de 8000 metros, pero... Claramente se nota el orden descendiente de, de cada uno de los montes. Entonces, ya en principio ya tengo el gráfico, pero tengo que agregarle algunas cositas. Por ejemplo, un título. Todos los gráficos tienen que tener un título. Entonces, clicamos acá, que es agregar texto. Seleccionamos título. Y lo inserta en cualquier lado. No importa. Vamos a correr el gráfico este para abajo. Y esto lo vamos a mover para arriba. Bueno, okay. y le vamos a poner el título. Bueno, del mundo se cae. Y además se entiende por qué no son las 10 montañas más altas del universo. Son de las 10 montañas más altas de acá, del mundo, del planeta Tierra. No estamos haciendo las montañas más altas de la Luna o de Marte. Así que las 10 montañas más altas se sobreentiende, pero si se malentiende en el sentido, ah, pero son las 10 montañas más altas, ¿de donde ¿De Argentina? ¿De Paraguay? Eh, Brasil, ¿De Brasil? ¿De Europa? Bueno, podemos poner del mundo. Y en todo caso, para que no se caiga el título, ¿no? Que nos caiga ahí, le vamos a achicar la letra. Después, eh, más adelante. Con eh, el tamaño acá. Vamos a ponerle 18. ¿ven? Muy chiquito. 72, muy grande. 48, muy grande. 36, se cae. 24, ahí está. Bien, perfecto. Dejamos en 24. Y listo. Entonces, ahí tenemos. Movemos esto más cerca. Y ahí tenemos. Y abajo habría que poner otro texto. Que es leyenda, este ahí podemos dejarlo ahí donde se pegó. Podemos pedir fuente Wikipedia, por ejemplo. Eh, podemos subirle un poquito esto ahí que no quede muy pegado. Ahí. Entonces, ya tengo el gráfico. Lo que voy a hacer es achicarle todo este espacio blanco desde acá. Se ¿eh? puede mover. Para que quede el tamaño de nuestro gráfico. Ahí está. Ahí quedó bien. Bien. Ahora, vamos a ver qué cosas podemos configurar. Por ejemplo, podríamos cambiar el gráfico una vez que lo tenemos armado. Ah, esto es el tema, perdón. Eh, si clicamos el gráfico, podemos cambiar el tipo de gráfico. Por ejemplo, barras. ¿Ven? Y es el mismo gráfico, pero en barras. Podemos ir cambiándolo y generar este radial, que no va a estar bueno en este caso, porque las montañas son todas parecidas. ¿Ven? No, no, no. Y pareciera erróneamente que este es muchísimo más chico que este. No, te, no guarda la proporción. Ese es un gráfico que no solamente no sirve, sino que está muy mal. Entonces, volvemos a columna, que, que es correcto. Bien. Después, propiedades del gráfico. No hay nada que cambiar. Color. Utiliza un solo color o si sacamos eso, podemos hacer que cada montaña tenga un color. Por ejemplo, verde. Ah, ah está bien. Rojo. Vamos cambiando. Amarillo. Bien. Vamos cambiando y se va Cambiando en, en el gráfico. Esto es eh, a su criterio. Los colores, la paleta de colores y demás. ¿No? ahí Pero ahí tengo uno de cada color. O utilizar un solo color se vuelven todos verdes. Y restauro la paleta predeterminada. Y de nuevo los tengo todos con un color diferente. Bien. Eh, eje y cuadrícula. No hay nada que, que cambiar. Podríamos ponerle... Eh, perdón. Acá, en título del eje de X. Eh, montaña. En título del eje de Y altura, y ponemos entre paréntesis metros, para que sepa cuál es la unidad de medida. Entonces ahí tenemos, está perfecto. Eh, podemos inclinar o no el, el eje, pero es mejor, en este caso es mejor inclinarlo, ahí. Y no mucho más, pero ustedes pueden probar fuente, la leyenda, ¿no? Y ahí salen los colorcitos con la referencia. Si ustedes quieren, lo pueden hacer. En principio lo vamos a dejar así. Vamos a elegir dónde queremos que esté. ¿Ven? Ahí cambia. Pero lo voy a dejar inferior. Ahí abajo. Ahí. Bien. La sugerencia. Mostrar sugerencias, está bien. Bien, y no hay mucho más. Esto por ahí sí es importante. Eh, visible para lectores de pantalla, la cuestión de la accesibilidad. Entonces, si alguien con algún problema visual está usando un software que lee la pantalla, esto le sirve para leer, para que el software le lea qué hay en el gráfico. Está bueno y uno puede decir que esto es un eh, gráfico interactivo. Es lo que le va a leer y podemos poner la descripción. Tiene que ver con la... En este gráfico pueden verse las 10 montañas más altas del mundo. Ah, me lo voy a copiar para tenerlo como descripción para en el futuro. no Está bueno tener en cuenta el criterio de accesibilidad. La paleta de colores... Esta es de muestra, pero ustedes pueden cambiarlo porque hay colores que se parecen mucho. Este y este, este, este y este, ¿no? Eh, este y este mismo. Entonces uno puede mejorar la paleta de colores para que no haya posible repetición a simple vista. Eh, pero a mí lo que me importa en este momento es que vean cómo se hace un gráfico en Infogram y en todo caso después ustedes exploren eh, y mejoren esta, esta cuestión. Bien, entonces ya tenemos nuestro gráfico creado con la nuestro primer gráfico. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es obtener el código para insertarlo en nuestra nota. Entonces lo que hay que hacer es clicar en compartir, acá, este botón celeste. Y ven que dice compartir. Pero no nos importa eso. Nos importa insertar esta opción. Ahí la cliqueo varias veces. Y acá vamos a ver que nos da varias. Responsivo sin sincronización, responsivo fijo, bla, bla. Responsivo nos importa. Sin sincronización porque para sincronizar hay que pagar. Bien, copiamos todo este código. Y ya lo único que tenemos que hacer es ir a... Blogger, como antes, nuestro blog de ejercicios. Y en el blog de ejercicio, crear nueva entrada. Acá va el título. Te voy a poner bien fácil, las 10 montañas más altas del mundo. Acá uno debería introducir, ¿no? Párrafo. Introductorio, una foto de eh, el Everest, por ejemplo, que es el más alto. Y acá el gráfico, que hay que presentarlo, por supuesto. Presentar qué es lo que se muestra en el gráfico. Eso hay que decirlo. Y acá el gráfico. Y recuerden, en este modo que es el modo reacción, vista de reacción, no podemos pegar código. Tenemos que pegar yendo a vista en HTML. Y dejamos dos líneas, después lo corregimos y nos quedó mucho espacio. Pegamos el código que tenemos, es más extenso que los de las hojas de cálculo de Google. Volvemos a vista de reacción y ven que ya hay algo acá. Aunque no se ve el gráfico, cuando publiquemos se va a ver publicamos, confirmamos, y vamos a verlo. Ahí se abrió en otro lado, así que lo traigo acá. Vamos a ver cómo se ve. Las 10 montañas más altas del mundo. Miren qué maravilloso. Las 10 montañas más altas del mundo, nuestro gráfico en Inforan, y pasamos el mouse y nos da el nombre y los metros exactos. Además teníamos los distintos montes acá abajo que podemos clicar y ver exactamente cuál es. Para mí no hace falta esto, ¿eh? pero lo puse para que vean que se puede. Bien, ya tenemos nuestro gráfico interactivo, dinámico, que nos da información, que da colores, que permite una interacción y una, in, una interactividad con, con el público. Eh, Podemos, ahí, queda seleccionado o eliminado un monte. No es lo ideal en este caso, pero se puede hacer. Bien, ahí volvieron los 10. Bueno, espero que les resulte sencillo. Este es el primer paso para eh, iniciarnos en el maravilloso mundo de las visualizaciones interactivas. Vamos a seguir trabajando con esto en las próximas clases, pero van a ver que cuando le metan mano al asunto y creen sus propios gráficos, van a descubrir... Eh, cómo va la cosa y si necesitan ayuda y se si necesitan que, que fortalezcamos algún elemento de, de la explicación de este paso a paso para crear gráficos o visualizaciones interactivas, como se les suele llamar en el periodismo de datos. Bueno, les mando un saludo grande. Que estén bien.